los días de lluvia con melancolía pura Recuerdo de aquel día, mi mente aún perdura Mi corazón no te puede olvidar Aquella mirada esmeralda me hace soñar Tú piensas en mí, que soy para ti Acércate a mí que no ves que estoy aquí? Te veo marchar, me quedo atrás Reúno mis fuerzas para sobreír sin más No me ves y no sé qué te hacer Voy a rendir. Quiero mostrarte, y yo de verdad, y esta máscara algún día podré retirar, y al fin lo no sabrás.